Buenos días amigas, esto es Tiffany Blogs. En el video de hoy vamos a hablar sobre los síntomas del cáncer de tiroides. Te invito, si sos nuevo y estás visitando mi canal, a que me des un like, me comentes aquí abajito y te suscribas, actives la campana de notificaciones para que no te sigas perdiendo más de estas interesantes entregas que voy a estar dando. Mi nombre es Tiffany, vivo en Utah. Y Hice una encuesta y a pedido de la mayoría hago este video con mucho placer sobre los síntomas del cáncer de tiroides que yo tengo. Eh, quería comentarles que existe un mito urbano de que el cáncer de tiroides es el mal llamado cáncer bueno. Este cáncer de bueno no tiene nada. El cáncer de tiroides tiene cuatro tipos diferentes de cáncer. Los dos primeros son uh, leves y curables. Los dos últimos son un poco más um, agresivos y te estaré mostrando en unos momentos eh, de qué te estoy hablando. So, te daré más información. Yo eh, soy un paciente enfermo de cáncer de tiroides. Amigas, tengo mañana eh, una cita con mi especialista mi cáncer comenzó en el 2012 lo he puesto en otros videitos que te voy a dejar por aquí o aquí <ríe> Me, entonces soy disléxica <ríe> y um, empecé a un día comencé con um, mareos uno de mis síntomas fueron mareos eh, zumbidos en mis orejas eh, comencé con sangrados, pero era muy joven tenía como 38, 39 años eh, comencé con sangrados abundantes o no podía hacer la menopausia cambios, tenía frío eh, tenía calor mis pies fríos te, cambiaba la temperatura cuando todos se morían de calor, yo tenía frío y así, entonces siempre era un problema porque yo tenía mucho calor y parecía menopausia eh, lo, no me di cuenta, hasta ese momento yo no supe que tenía cáncer, eh, que era la tiroides. Yo llegué a pensar que era la menopausia, pero ya soy muy joven, acababa de tener un bebé. Eh, mi hija nació en el 2011, so, eh, yo fui diagnosticada en el 2012. ¿Qué pasó? El síntoma más grave fue una infección urinaria, se me inflamó todo, con fiebres. Amigas, siempre que ustedes noten, estos son los síntomas que les tienen que dar una bandera roja. Siempre, en cualquier enfermedad, pérdida de peso o, o una subida de peso eh, extraña y muy rápida, eh, Fiebres constantes, diarreas. So, yo tenía diarreas, fiebres, fríos, cualquier cambio que ustedes sientan. Dolores no sentía, pero notaba que mi voz cambió, que me ahogaba. Tenía como, me ahogaba al respirar. So, entonces, a continuación, les voy a dar un poquito de información sobre los síntomas del cáncer de tiroides y un poquito de historia. Acompáñenme. La glándula tiroides está debajo de la manzana o nuez de Adán, llamada cartílago tiroides, en la parte delantera del cuello. En la mayoría de las personas la tiroide no se puede ver ni palpar, tiene una forma de una mariposa, con dos lados llamados lóbulos. Los lóbulos están conectados por un pedazo delgado de tejido llamado itmo La tarea de la glándula tiroides es producir hormonas, que ayudan a controlar el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso. Unos síntomas apreciables. Los síntomas del cáncer de tiroides son fácilmente detectables por los pacientes, por lo que ante cualquier duda es recomendable acudir al especialista. Un bulto en la región anterior del cuello, cambios en la voz o ronquera, ganglios linfáticos hinchados, dificultad para respirar o tragar y un dolor recurrente o persistente en la garganta o el cuello. Pueden ser signos de este tipo de cáncer. Ahora ya sabes un poco más sobre el cáncer de tiroides. Comparte el video con tus amigos. Puede ser que alguien lo padezca y puedas ayudarlo. Coméntame y dime, ¿conoces a alguien? ¿Te gustó el video? Te invito a que no te pierdas mi próxima entrega sobre los síntomas y más de este cáncer.